En el siguiente video, aprenderás a actualizar el perfil en Mariacano Virtual. Para empezar, debes iniciar sesión en Mariacano Virtual con tu usuario y contraseña. Luego, haz clic sobre el menú ubicado en la parte superior al lado de tu nombre y selecciona la opción Perfil. Revisa que tu nombre y apellidos se encuentren bien escritos. En el caso de que no, modifícalos adecuadamente con el uso de tildes si es que llevan. Recuerda que los nombres y apellidos inician con mayúscula y evita dejar todo el nombre con mayúscula sostenida. Confirma que tu correo esté bien. En el campo de mostrar correo, se recomienda dejar permitir que solo otros participantes del curso vean mi dirección de correo. En perfil Muralnet no se pone nada. Ciudad-Pueblo, no se pone nada, en selecciones su país se pone Colombia, en zona horaria América-Bogotá. En el campo de descripción, puedes hacer una breve descripción de ti mismo en la que des a conocer tu información académica hasta el momento, tu procedencia, el programa en el que estás matriculado y alguna información personal de interés que te identifica. Recuerda que esta opción es opcional. A continuación, haz clic sobre la opción imagen de usuario y actualiza la foto de tu perfil. Si ya tienes una imagen, la puedes actualizar, y si no, entonces es el momento de poner una. En la opción imagen nueva, puedes subir una foto en la que se vea tu rostro con claridad. Recuerda que esta la verán tus compañeros de curso. Para ello, haz clic en archivos y subes una foto desde los archivos del computador. Sube una foto de buena calidad donde se vea tu rostro. Recuerda que esta es la forma de reconocernos a través de la Plataforma Mariacano Virtual. En la opción Otros Campos, revisa y actualiza, si es el caso, la modalidad de estudio en la que te encuentras matriculado, presencial o virtual. Confirma que tu número de cédula o de identificación sea correcto. Si hay errores en tu número de identificación, puedes escribir un mensaje al correo mariacanovirtual o conectarte a Mesa de Ayuda para solicitar la corrección. Actualiza el nombre del programa en el que estás matriculado y la sede. Para finalizar, haz clic en Actualizar información personal. De esta manera, queda actualizado tu perfil para que te identifiquen tus profesores y compañeros de curso.